hubo de todo en el romance aquel flores, celos, amor, llantos, excesos y un día, un día sin luz en uno de esos amargos días del invierno cruel es preciso, dijiste Poner el punto final a nuestros muchos besos. Debo partir y parto. Dejo ilesos tu corazón, poeta, y tu troquel. No supe qué decir. Tu voz tenía una extraña inflexión desconocida y eres dueña sin duda de tu vida. Nos dimos el adiós de un modo triste. Tú bajaste los ojos, yo la frente. Hubo un silencio largo. Gravemente sonrieron tus labios y partiste. ¿Qué vale que del vaso huya el jazmín? si se ha trocado el vaso en la redoma donde yacen su espíritu y su aroma. ¿Qué vale que te alejes fugitiva, si suspensa a una rama siempre viva, has quedado hecha flor en mi jardín? Triunfal de Belisario Roldán.